con las caídas, eh, por ejemplo, a nivel nacional, un poco eh, para comprar Inditex, que está casi cotizando a niveles del COVID, eh, cuando es una compañía que no tiene deuda, que tiene un montón de caja, que evidentemente la salida de Pablo Isla como consejero delegado pues, eh, no, no nos ha gustado demasiado porque es pues, un profesional magnífico, pero la compañía sigue siendo buenísima y sigue gustándonos. ¿no? Entonces, y que además un entorno que a lo mejor pueda venir menor crecimiento, tipo de prendas que venden pues no son excesivamente caras y que no, no debería afectarle demasiado a lo que son las ventas. ¿no? Pero vamos, te puedo poner ejemplo de eso, como infraestructuras estamos invirtiendo temas de ferrocarril porque pensamos que es un medio de transporte que es muy poco contaminante y que, y que Europa va a hacer mucho para, para que se desarrolle, porque al final España somos el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, pero el resto de Europa no está en ese nivel. ¿no? Entonces, Hemos aprovechado, por ejemplo, para comprar acciones de CAF, eh, en el caso de España, o en Alemania de Boslo, que es uno de los mayores productores de componentes para infraestructuras de, de trenes. ¿no? Pero vamos, te hablo de cosas concretas, pero eso tiene que tener todo un sentido en una cartera de manera diversificada además. ¿no? Que tampoco creo que haya alguno que diga, oye, pues sabes que hay que apostar por esto de manera loca. ¿no? Bueno, como profesionales, lo que tenemos que hacer es que nosotros